Si bien es cierto que hay varias técnicas para controlar el estrés algunos de estos métodos han demostrado una mayor eficacia a la hora de practicarlo en nuestra vida diaria una de estas técnicas desde la que vamos a hablar hoy es la de la relajación progresiva este ejercicio consiste básicamente en ir contrayendo los músculos dependiendo de cada grupo muscular e ir relajándolo y liberando la tensión estos movimientos los vamos a ir relajando además dependiendo de nuestra respiración es decir vamos a ir inspirando contrayendo ese músculo expirando y relajándolo con un movimiento que debe ser armónico o lo más suave posible con la práctica regular de este ejercicio van a llegar varios beneficios entre uno de ellos básicamente es que el ejercicio en sí va a resultarnos más sencillo la focalización de la atención va a resultar también más fácil es decir que vamos a poder realizarlo probablemente en el bus en el tren o en cualquier momento de nuestro día a día el segundo de los beneficios es que vamos a liberar la tensión que hemos ido acumulando en nuestros grupos musculares y el tercer beneficio es que vamos a poder hacer frente a las situaciones estresantes simplemente con recordar y mantener la respiración y la tensión en nuestros grupos musculares. Un consejo para aquellas personas que jamás han realizado ningún tipo de ejercicio de relajación sería que al principio se lo tomen con calma y empiecen a realizar el ejercicio sobre todo en unos ambientes apartados, quizás en una habitación en la cual no haya ruidos, con una iluminación más o menos controlada y tratando de evitar sobre todo cualquier tipo de distracción. Una de las maneras en las que podemos evitar las distracciones es quizás utilizando simplemente unos audífonos que nos permitan mantener una música relajante pero sin sonidos muy estridentes ni a un volumen demasiado alto. Además vamos a necesitar contar con una silla en la cual nos vamos a sentar con una postura recta y vamos a realizar todos los ejercicios que, van, que vienen a continuación. Hay que decir que los ejercicios que vamos a realizar son de un nivel bastante sencillo con lo cual cualquier persona puede realizar estos en su casa. Para esto vamos a sentarnos en la silla, como ya hemos dicho, y vamos a empezar a inhalar aire en nuestros pulmones utilizando el diafragma. El diafragma es un músculo que lo que hace es hinchar y deshinchar nuestros pulmones, así de sencillo. Con lo cual en lugar de utilizar los músculos pectorales o los músculos abdominales, vamos a simplemente utilizar este músculo interior. Para ello simplemente tienes que tratar de pensar en hinchar tus pulmones. Inspiramos y mantenemos el aire unos 2-3 segundos y después expiramos de una forma pausada y rítmica. Lo que vamos a hacer es inspirar y tensar los músculos de nuestro pie. Aguantar la respiración y destensar con la expiración. Lo que estamos haciendo es acortar nuestras fibras musculares y estirarlas cada vez que expiramos. A continuación vamos a subir a las piernas y vamos a tensar la parte del gemelo y vamos a relajarla. Para ello, nos vamos a sentar en el borde de la silla y simplemente con nuestro peso vamos a levantar, bajar los pies y subir las puntas de nuestros dedos. Levantar y contraer. Expirar y relajar vamos a seguir con estos ejercicios ahora en el tronco superior es decir, vamos a dividir el tronco superior en abdomen y pectorales vamos a inspirar y contraer nuestros abdominales y vamos a expirar y dejarlos ir, vamos a dejar ir la tensión además vamos a utilizar en la espalda este ejercicio también en nuestras lumbares y en nuestros hombros vamos a hacer lo mismo con los hombros los hombros vamos a echarlos para adelante y subirlos ligeramente. Es básicamente tratar de tocar con nuestros hombros en la parte medial de nuestro cuerpo. De esta forma vamos a conseguir hacer una tensión que vamos a mantener con nuestra inspiración y la vamos a liberar expirando. Tras esto vamos a ir a por los brazos. Los brazos los podemos dividir en parte superior y parte inferior. Por último, Vamos a realizar el mismo ejercicio solo en las manos. Para ello vamos a concentrarnos toda nuestra energía, vamos a apretar fuerte nuestros puños para contraer los músculos y vamos a inspirar. Mantenemos ahí y expiramos. Vamos a acabar la serie de ejercicios en cuello y cara. En el cuello especialmente es un lugar bastante frágil para personas que a lo mejor tengan problemas de tensión o de cervicales, con lo cual es importante que no hagamos demasiados esfuerzos en esa zona. Para ello vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, básicamente va a constar de ir hacia un lado y hacia el otro. De nuevo vamos a utilizar inspiraciones y expiraciones, por lo tanto lo que vamos a hacer es inspirar e ir hacia un lado, expirar hasta el medio, volver a inspirar hacia un lado y volver a expirar hacia el medio para los músculos de la cara vamos a realizar el mismo ejercicio de nuevo y vamos a tratar de contraer todo lo que es nuestra faz de esta forma vamos a reactivar la circulación sanguínea en toda esta parte de la cara y vamos a tratar de aliviar un poco la tensión que se pueda acumular sobre todo en esta parte. Es un ejercicio que es muy beneficioso sobre todo para personas que puedan padecer de migrañas. Una vez hemos realizado este ejercicio en todos los grupos musculares de nuestro cuerpo, lo que vamos a hacer es quedarnos unos cuantos minutos más solamente fijándonos en nuestra respiración. De esta forma vamos a ir asociando poco a poco la idea de la respiración y un sentimiento de relajación. Con el tiempo vamos a conseguir relajarnos en situaciones mucho más fácilmente simplemente fijándonos en inspirar y expirar. Y hasta aquí la técnica de relajación progresiva. Espero que hayáis disfrutado del ejercicio y que os pongáis a hacer la práctica en vuestras casas. Si ha quedado alguna duda o alguna cosa que no entendáis muy bien, siempre podéis dejarme un comentario aquí abajo o podéis enviarme un correo electrónico, como prefiráis. Si queréis ver más vídeos como este solo tenéis que suscribiros a mi canal y podéis darle like si os ha gustado. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.